Las familias que residen en la comunidad Rivera de los Sánchez deben vivir con el temor de que siempre que llueve se quedan incomunicados, dado que para entrar o salir de sus hogares deben hacerlo sobre un puente improvisado, hecho con sus propias manos, que no garantiza el pasar transitar. Sí, nosotros eh, desde el año pasado eh, hemos estado esperando ese puente. Entonces no se ha visto una normalía de que personas ya en este año viendo cómo se va a marcar y cómo se va a hacer las cosas. No hemos visto nada todavía y queremos ver algo que se ya se proyecte. Aquí está muy difícil para vivir porque cuando llueve los niños no pueden ir para la escuela. Cuando el río baja y entonces a veces nosotros padres que tenemos que cruzar cuando el río baja un poco. Y entonces cuando yo salí de la escuela otra vez, tenés que ir a espelar, mm, para cosar. Estamos en, en, en segunda o en tercera plana. Después de Uganda, porque siempre estamos nosotros necesitando y necesitando y necesitando el servicio del puente. Aquí no se coge lucha por la cuestión de lo que nosotros queremos aquí todo lo que se ha logrado se logró el cable se logró, se logró, la, la, se logró la luz el servicio de la luz la patana entran para acá y nada fue cogiendo lucha a hacerlo con autoridades y hablar, y hablar respecto, a, eh, respecto al puente con el gobernador pero tienen pero la la antigua, la antigua. qué la antigua que la antigua dice que la antigua dice que vale más retirarnos a nosotros de aquí que a lo que se lleve ese pueblo. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.